¿Te gustaría conocer acerca de los tipos y formas de inversión que existen actualmente en el mercado? Hola, soy Tiffany Infante del área de marketing de Ancosur y te invito a quedarte en el video para conocer más acerca de este tema. Para empezar, una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros para que éste incremente su valor con las utilidades que genere este proyecto. Y te estarás preguntando, ¿en qué invertir? Existen diversas opciones en el mercado y algunas de ellas son el factoring o la compra de deudas, el cambio de dólares, los depósitos a plazo fijo, los bonos, acciones, fondos mutuos e incluso en tu negocio propio. Sin embargo, una inversión inmobiliaria tiene ciertos beneficios asociados que lo convierten en una de las opciones más seguras y rentables en el tiempo. Por un lado se encuentra la apreciación o plusvalía que es un factor que se le atribuye directamente a los bienes inmuebles. Este se refiere al incremento de su valor en el tiempo, es decir que el día de hoy puedes comprar un inmueble y a lo largo de los años puedes venderlo a un valor mayor al que lo adquiriste. Por otro lado, la inversión inmobiliaria tiene poca probabilidad de pérdidas debido a que el mercado inmobiliario no está sujeto a subidas ni bajadas como las acciones, sino que mantienen el valor de su precio. Además, el sector inmobiliario es el sector con mayor crecimiento en el país. La inversión inmobiliaria te permite liberarte de la dependencia económica de terceros y cuenta con múltiples opciones de compradores. En Moro Capital te ofrecemos la posibilidad de invertir en bienes inmuebles a través del desarrollo de proyectos y de la ejecución de obras.